Derechito Luis, somos RSCine y en esta ocasión especial venimos a traerte un nuevo unboxing de la caja número 5 de Fortnite Ya una de las primeras cajas, una de las primeras cajas clásicas de esta colección Que ya lleva por cuantas, 24 cajas, 25 cajas más una deluxe y próximamente saldrá la número 26. Pero también abriremos en este remix, abriremos un sobrecito de Adrenaline XS 2022. Claro que sí, para ver si nos toca otro escudo, otro equipo, otro ídolo, alguien grosso para compartir. Y también veremos un par de cartas que hicimos en, nuestra, en esta nueva edición de R.C. Ediciones. Para complementar nuestra colección de Pokecartas. Bueno, Pokecartas... De laboratorio, claro que sí. Así que vayámonos derechito al vicio. Pero, pero bueno, vamos a ver que en la caja número 5 nos vamos a encontrar. Primero, este efecto metalizado de fondo que está bastante bueno. Varios personajes clásicos. Personajes clásicos con skins renovadas que teníamos en esa primera temporada. Y la promoción de las primeras cuatro cajitas. Las primeras cuatro cajitas que aparecían. En esta saga, en este país, en esta Argentina por parte de Flash Condor Una vez que lo abrimos señores, una vez que lo abrimos tenemos el computador de cartas Esta colección arrancaba con la carta 673 y e iba hasta la 848 Todavía no llegaba a las primeras mil cartas Y vamos a ver qué cartillas tenemos adentro, Qué cartillas tiene esta super mega colección pero bueno, la primera que nos encontramos es Alternativa, que la tenemos acá con el pelo todo flúor, con el pelo todo chicle. Con 925 puntos de ataque, ya tenían buen poder de ataque estas cartas. Y este es la Hermandad de los Puños, seguido por... El Arlequín. El Arlequín tiene otros 760 puntos de ataque y... 890 de resistencia de la hermandad de los puños y tiene un valor de 1.400.000 bastante copado vamos a ver que la siguiente carta es el bombo musical un bombo musical bien rockero con una resistencia de 850 puntos también de la hermandad de la palmas, lo tenemos por acá, está bastante bueno es bastante sencillito pero rockero rockero como nos encanta, después tenemos la mochila artesanal la mochila artesanal, medio hippie para viajar por todo el planeta tiene 650 puntos de resistencia, nada mal pero no es de las más potentes cartas pero tiene muy buen diseño y es tipo tijera seguido por como verán, en estas primeras cartas, siempre vamos a ver que tienen el fondo el fondo todo de un color así sólido. Mientras que las que encontrás en los sobrecitos, que después tenemos que conseguir. En los sobrecitos sí tienen efectos metalizados, efectos flúors, o efectos más coloridos. Pero bueno, la pistola lanza ventosas. Lanza ventosas con 765 puntos de resistencia y tecnología. Muy poquita tecnología, 225 nada más tenía en esa época. Seguido por... A ver... El Keptal. Son, mira, en esta colección van a haber muchos, pero muchos skins y objetos musicales. El Keptal está buenísimo. Tiene 760 de resistencia. Es un midi colorido. Seguido por la tropa de rescate. La tropa de rescate está ahí todo tapadito. Todo protegido para rescatar. Con 690 de ataque y 785 de resistencia. Seguido por... El ala delta transporte aéreo. Ya estas cartas vos no las conseguís, si no compras las cajas completamente, porque los sobres de las primeras colecciones las conseguís online, pero te las venden de a 20, te las venden de a 50 sobres. No es que las encontrás sueltas en el kiosco. El ala delta transporte aéreo tiene 990 de tecnología. Entonces está bueno poder encontrar las cajas y encontrar estas cartas clásicas. Tenemos a Garrison, a Garrison con 925 puntos de ataque, bien poderoso, seguido por el ala delta a la helada. Te puedo subir a un dragonesco, a una especie de Wyvern con 950 puntos de tecnología completamente congelado, seguido por... El pico parte árboles, bueno, es un hachazo para hachear con de todo No es el hacha de Thor, no es el Jornir, ni siquiera el otro Pero está bastante bueno, con 750 puntitos de ataque Es seguido por... Tenemos más cartas rockeras, más cartas rockeras en esta colección Como el rompe escenarios con 940 puntos de ataque Y la galera, la galera bien típica de Slash Muy rockero, seguido por el a la delta sombras chinescas pero qué onda con esta nave medio medio rara medio rara con 850 puntos de tecnología vamos a ver que la siguiente carta que nos encontramos es es el cuco es el cuco payasesco es un cuco payasesco de circo con 720 puntos de ataque pero poca pocos puntos de resistencia y de tecnología seguido por la camilla portátil es una camilla de emergencia que te dará 800 puntos de resistencia bastante clásica, bastante copada seguido por la carta de la llama globo la llama globo tiene 500 puntos de resistencia nada más pero es muy gracioso ver a la llama en otro formato entonces vamos a tener cartas de circo vamos a tener cartas rockeras en esta colección después nos encontramos con la ayuda médica que tiene 750 puntos de resistencia y un guantelete de protección para los médicos Seguido por la cirujana de campo Claro que sí, como en toda guerra, como en todo combate Un poco de ayuda médica siempre es necesaria Y esta tiene 900 puntos de ataque para ayudarte Seguido por el ala delta bugamolón El bugamolón es un auto, me recuerda mucho el auto, al auto de la agente Colson en la serie de agentes de shield de Marvel es muy parecido a su auto, no me acuerdo el nombre que tenía su auto, pero tiene el nombre de una exnovia y tiene 870 puntos de tecnología, seguido por el globo de batalla. Es, un... <risa> es como un auto, es como un auto, pero hecho de globos, con 450 puntos de resistencia, seguido por... Que tenemos acá al sargento parrilla. Lo tenemos acá a John. Si sí, lo tenemos acá a John. Listo para prepararse una hamburguesa, Para prepararse un poco de comida rápida en la parrilla. Con 785 de ataque y 785 de resistencia. Seguido por... Tenemos la picabu Tenemos la Peekaboo. La payasesca Peekaboo. Muy Harley Quinn. De la hermandad de los tijeras. Con 875 puntos de ataque. Reloquilla. Reloquilla la Picabu. Seguido por... El fusil de asalto silencioso. Que te dará 960 puntos de ataque. Un estilo bastante clásico para cualquier shooter. Me copa mucho. Después tenemos el maletín con esposas. Un maletín con esposas. ¿Para qué querrían las esposas? Para atrapar el maletín o a quien lo tenga encima. Con 825 puntos de resistencia. Es como los que se utilizan en las películas de acción pura. Después tenemos el pico, estado de coma, ¡epa! Se, va re, se van re con los objetos médicos en esta colección Se van re al pasto y este tiene 670 de resistencia Seguido por el ala Delta Rompecaudales caudales tiene unos 750 de tecnología Tiene acá, mira, tiene la puerta de un cofre Tiene la puerta de un cofre de un banco directamente con todas las bolsas de dinero Los lingotes de oro es como si fuese de un robo perfecto. Seguido por la carta del Comodín. El Comodín que tapa su cara. Que oculta su identidad con 845 puntos de resistencia. Seguido por la carta de Hassibak. No tengo idea de qué clase de personaje es este barbudo. Pero me mata su estilo hipster. Con 865 puntos de ataque seguramente le gusten las cervezas y las hamburguesas caras. Después tenemos... El pico, voz cantante Nosotros teníamos un pico que también era un micrófono para cantar karaoke Pero era dorado y mucho más fino Esta es una versión mucho más clásica pero potente Recuerden que a veces en la música lo clásico es calidad Y tiene 550 puntos de ataque así que me sirve Seguido por la fortaleza portátil Mirá esto, está buenísimo Te guía con de todo hacia tu enemigo con 950 puntos de tecnología y por último, esta la conseguimos en los sobrecitos Es la Valkiria ¡Wow! Nosotros conseguimos la valquiria de otro tipo de cartas, pero esta es la del versión de Flash Gondor con 865 puntos de ataque. ¡Me recopa! Con esos ojos ahí bien gélidos, bien poderosos. Es una buena caja, es una buena caja con una buena variedad de personajes que son personajes médicos, personajes que son algunos rockeros y otros personajes del circo. <risa> Bastante copada la caja. Número 5. ¡Ah, pará! Nos quedó una carta adentro Vamos a mostrarte adentro también que hay imágenes Mirá qué loco, imágenes que no vas a ver en las otras cajas Son imágenes de los primeros personajes De las colecciones Ahí lo tenemos al C. Ya sí. tenemos otros más Pero la otra carta que me quedó adentro de la caja era Claro que sí, el Knight La o sea, tenemos ahí a Knight Con 865 puntos de ataque Venga, muy buena caja Muy, muy buena caja porque encima te sale Valkyria. Ahora sí vamos a echarle un vistazo a las cartitas Pokémon que hicimos en esta tanda. Vamos a ver que hicimos varias y la parte de atrás, la parte de atrás, la impresión nos quedó bastante bien, por suerte. Hay una diferencia de tintas entre algunas páginas de otras, pero el modelo nos quedó perfecto. Vamos a ver que tenemos un Moltres por acá. Un Moltres de Galar con 220 puntos de vida, tipo Oscuridad. Me mata este tipo. Inicia tiene las alas incendiarias como habilidad. Una vez durante tu turno, puedes unir una carta de energía oscura de tu pila de descartes a este Pokémon. No puedes usar más de una habilidad alas incendiarias en cada turno. Te sirve para poder lanzar el Aura Abrazadora con 190 puntos de ataque. Seguido por un lindo Hirachi B, que es psíquico, y tiene la habilidad Conector Deseo. Junto con otra versión, es la misma versión, pero japonesa. Quisimos hacer la versión yankee, la versión japonesa, porque ambos tienen diferentes dibujitos muy copados uno del otro. Después tenemos una Miss Matthews con 90 puntos de vida, con el ataque prosa siniestra y psico rayo de, la, de una de las últimas expansiones. Le metimos otra carta psíquica como Latias, que ahí está con Latios de fondo, con la habilidad Asistencia en Vuelo. Tus Latios en juego no tiene ningún coste de retirada, uno le ayuda al otro. Después nos encontramos con un Mimikyu, pero no es el Mimikyu de siempre, es un Mimikyu con otra imagen distinta, que tiene el ataque Virlar para robar dos cartas y Copión para poder utilizar un ataque de que usó el oponente en el turno anterior. Después nos encontramos con esta versión de Nakara que no brilla, claro que no. Pero está bastante copada como nos quedó. Nakara es una carta partidario que puedes usar una sola vez por turno. Seguido por la carta de Petra. La Petra super estudiosa. Puedes usar esta carta solo si tu rival le quedan 3 cartas de premio o menos. Claro que sí, me copa. Después hicimos una versión de Type Plosion de Hisui, mi... Es un Typlosion muy copado con 210 puntos de vida. Seguido por Mewtwo. Aguarden un instante que se nos apagó la música. Se nos apagó la música con de todo. Estaba bastante copada. Un poquito de rock de fondo. Tenemos una carta de Mewtwo con 120 de vida. Y la habilidad comparecencia mental. Para poder poner una carta partidario de tu pila de cartes en la parte superior de tu deck. Está buenísimo. Está bueno. Esta ya había salido hace mucho tiempo pero esta es una nueva versión con una nueva imagen Seguido por Silvion, Silvion psíquico, nunca puede faltar, de la colección de Pokémon GO Seguido por un Tyranniter también con 180 puntos de vida de la colección de Pokémon GO Y un ataque terremoto que causa 120 de daño, más un poquito más Después tenemos a Mewtwo, Biastro o Bastro, mentira es Biastro o como dirían en España, Vastro pero bueno, tiene 280 de vida, es tipo psíquico y tiene el poder biastro, incursión astro. Después tenemos otra versión más común de la misma carta, para que vean cómo se diferencian ambos. Y una versión que todavía no está en inglés, o no la conseguimos en inglés, es la Gardevoir Radiance, que está bastante copada, esta sería la versión japonesa, y obviamente su carta original brilla con de todo, es recontra rarísima y debe ser hermosa de conseguir, así que si lo ves, tenés que conseguirlo. Después tenemos... ¡Uah! Adelantamos un poquito... Tenemos un pequeño Roserade también copado japonés, con 120 de vida. El mismo Roserade pero con el Full Art, con su entrenadora, Gardenia. Después tenemos a Mew2B, Mew2B acá está muy copado. Otra versión de mew también de pero esta es la versión de Pokémon GO, del buster de Pokémon GO. Seguido por una Roxy, que acá se nos dobló un poco la carta. Roxy Full Art. Un Galei también que salió en una de las últimas expansiones Con la habilidad Amigos, Una Gardevoir clásica con 120 de vida La Roxy firmada Esta Roxy venía en un pack especial de sobres Que venía con esta carta de Roxy Muy copada, muy linda y Con esa firma de Roxy Y después tenemos mew b Otra versión del Pokémon GO mold 3 de Galar V Que también está Fular, muy copado con la Entrenadora Haterin, B, está bueno. Dentro de todo está bueno para hacer una carta B. No es la mejor, pero me sirve. Y por último, un Articuno de Galar de Cielos Evolutivos que... Te digo, nuestro mazo, nuestro macito de guarda-guas Psíquicos nos recontra, sirve para poder usar las cartas que tenemos las cartas de energías que nos quedan atascadas en las manos, así que te, hicimos una buena colección de cartas de tipo psíquico más que nada y de muchos Pokémon tipo Beast esperamos que te hayan gustado, esperamos que, si, que alguno de ellos te sirva para mejorar tu colección, ahora sí vamos a abrir el sobrecito de Adrenaline XL 2022, del juego de cartas oficial de Panini Argentina con la liga profesional de fútbol argentino vamos a ver que cartas no saldrán Y ahí ya vimos, oh, ya vimos Un pequeño adelantazo Recordemos que acá siempre La más rara está dada vuelta Así que esperen que la doy vuelta Fuera de cámara No me quiero sorprender yo tampoco Y ahora sí la primera carta que nos encontramos es... ¿Y por qué lo ponía al principio? ¡No! Es una carta diamante, señores. Es una carta diamante. Recuerden que acá en los sobres de Adrenaline X eh, tenés las rarezas. Solamente hay 13 diamantes de las 514 cartas. ¡Re bien! ¡Re bien! ¡Buenísimo! Aquí tenemos a Juan Manuel Cruz. Lo tenemos a Juan Manuel Cruz con... 225 puntos de partidas. ¡No! Tremendo. A ver... Es delantero, claro que sí. Está buenísimo. Mira cómo brilla la carta. Con el diamante de fondo. <risa> Después tenemos a José Gómez. A José Gómez que tiene 205 puntos de jugadas. La carta 111 de la colección. Seguido por... Michel Santos o Michael Santos. Con 210 también del mismo... A ver. Está buenísimo. Tiene 210 puntos de cosas. De jugadas. Seguido por... Lucas Merola Lucas Merolla sería o Merola con 213 puntos de jugada y también patrocinado por The Crypto. el otro por ICBC, por IBSE y este por, no me acuerdo, Sur Financiera y por último nos salió un Lautaro Gianetti Lautaro Gianetti tiene unos 218 puntos de jugadas así que de estas cartas el mejor, o sea, el que tiene más puntos de jugadas es el diamante Juan Manuel Cruz seguido por Lautaro Gianetti muy buena carta, la prim el primer diamante que nos sale de esta colección. Pero bueno, somos RS Cine, nos sorprendió, nos sorprendió bastante. Somos RS Cine, esperamos que esto te haya entretenido, hecho pasar el rato. Y nos vemos en una próxima ocasión, yéndonos siempre derechito al vicio. Muchas gracias por seguirnos y por ser parte de este mega canal, siempre.